Marino Collado, regidor del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se pronunció de esta manera luego que altos dirigentes de esa organización política fueran juramentados el pasado jueves en el Partido Revolucionario Dominicano. Entre estos, el expresidente municipal de esa organización, Siquio N.G. de la Rosa. La democracia te permite a ti hacer ese tipo de cosas. No se siente bien en un sitio, usted toma la decisión de irse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 Poner el destino del país en otra mano más probada y más honesta. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.